Hola, saludo cordial y bienvenidos a la información. ¿Qué se sabe de la llamada que sostuvo Putin y Erdogan? Les cuento detalles. Ejército ruso avanza con fuerza en Donetsk. Causó nuevas pérdidas a las fuerzas ucranianas y afectó a centrales eléctricas en Ucrania. Les tengo un nuevo informe desde el Ministerio de la Defensa. El 17 de noviembre, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia lanzaron un ...entrado por aire, mar y tierra con armas de alta precisión y largo alcance contra las instalaciones militares de comando y control, el complejo militar industrial de Ucrania y la infraestructura de combustible y energía vinculada al sector. Ucrania lanzó nuevos ataques en el Donetsk e intentó arremeter contra una base de Crimea, pero fueron allí repelidos los ataques por parte del ejército ruso. CNN hizo despliegue, el antes y el después de todo lo que pasó con la caída de los misiles en Polonia y la espalda Que en ese momento le dio Occidente por las declaraciones que entregaba Zelensky culpando a Rusia Para luego ser señalado Ucrania de ser el culpable de la caída de los misiles que impactaron en Lublin Tambores de guerra entre Corea del Norte con Corea del Sur, Japón y Occidente Hay nuevo lanzamiento de misil balístico que cayó en la zona exclusiva de Japón Investigación de Suecia apunta que lo sucedido en el Nord Stream 1 y 2 es sabotaje. Kremlin saluda el anuncio, pero pide que vayan a fondo en búsqueda de los culpables. Políticas antirrusas pueden llevar al mundo a una guerra mundial, dicen desde Hungría. Los invitamos a que se queden en el contexto de las noticias aquí en Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Saludo cordial para todos. El presidente ruso Vladimir Putin en las últimas horas habló vía telefónica con el presidente turco Tayyip Erdogan este viernes, según informó el portavoz de la presidencia rusa Dmitry Peskov. Además de reuniones, encuentros privados, el presidente mantiene conversaciones telefónicas internacionales. Hubo conversación entre Erdogan y el presidente turco, fue lo que dijo a los periodistas Dmitry Peskov, según el diario TAS. Putin y el presidente de Turquía, Erdogan, enfatizaron en la importancia del cumplimiento integral y completo del acuerdo de granos en su conversación telefónica, dijo el viernes el servicio de prensa. Consideraron la renovación por los 120 días del periodo de vigencia de los acuerdos de Estambul del 22 de julio sobre la exportación de granos de Ucrania desde los puertos del Mar Negro y la eliminación de los obstáculos a la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos al mercado internacional. Putin y el presidente de Turquía subrayaron la importancia de la ejecución integral y total del paquete de acuerdo informó el servicio de prensa del Kremlin. El acuerdo de grano se renovó tácitamente en vista de la ausencia de objeciones en las partes que participaban en él, dijo anteriormente el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. En las últimas horas se ha pronunciado la cartera de la defensa y ha dado a conocer el avance de la operación militar y reseña que fue destruida una fábrica, una parte de ella, una fábrica de propulsores y combustibles en la provincia de Dnipropetrovsk, también en la arremetida aérea rusa y de artillería. Lograron destruir una fábrica de reparaciones para equipos bélicos pertenecientes a las fuerzas ucranianas en la zona controlada por la federación allí en Zaporilla. Se establece que hace pocas horas Ucrania lanzó ofensiva para quebrar las líneas defensivas de los prorrusos en la República Popular de Luhansk, pero todo indica, según el Ministerio de la Defensa de la Federación, que fue repelido por tropas movilizadas. Se está informando de fuertes enfrentamientos en Esbatovo, pero allí el ejército de la Federación ha propinado duros reveses para el ejército de las fuerzas ucranianas, desde la zona de Kusemovka. Se habla a esta hora que los efectivos de la Federación pudieron avanzar en el pueblo experimentado de la zona de Abdipka, logrando tenerlo bajo su control, el asentamiento, luego de fuertes enfrentamientos y de propinarles, número las pérdidas al ejército ucraniano así como también se establece que el ejército ruso reprimió severamente el fuego de artillería del Gradov que avanza en la línea de Svatovo Kremmenaya de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Allí, según había punto pro, hubo duros enfrentamientos entre las fuerzas de Zelensky que intentaron romper la línea de la defensa de los rusos en Svatovo kremenaya sufriendo graves pérdidas las Fuerzas Armadas de Ucrania bajo el fuego intenso del sistema de cohetes ruso Grad. Desde el Ministerio de la Defensa han dado la orden de realizar una contraofensiva aérea en Ucrania por respuesta a que Kiev no quiere sentarse en una mesa de diálogo, según lo está reseñando medios eslavos. Se sabe que los lanzamientos de los misiles han afectado la infraestructura energética de Ucrania y poco a poco están acabando con las pocas centrales de energía que le quedan funcionando al gobierno Zelensky activándose en las últimas horas todos los sistemas de la defensa aérea del país ucraniano. Aquí están las recientes declaraciones del portavoz de la defensa Igor Konachenko entre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 el Ministerio de la Defensa de Rusia habla que fue interrumpida en varias zonas de combate la entrega de suministros de armas occidentales para las tropas ucranianas, así como lograr el control de un nuevo asentamiento en el Donetsk, en la República Popular de Rusia y avanzan las tropas para tomar el control de este territorio por parte de la Federación. Según las autoridades en Luhansk, allí la defensa de los rusos han podido bajar la intensidad de los ataques ucranianos en las últimas horas. Expertos aseguran que el líder del Kremlin al parecer está enojado por todo lo que está pasando en las últimas horas y hay muchas versiones de que va a haber diálogo que el norte está presionando. Hay una luz al final del túnel, pero al final solo es humo y no es nada más que propaganda y nada de nada. Pero se habla de un posible ataque de falsa bandera en Polonia que fue descubierto y que pretendía enlodar a la Federación y efectivamente, la investigación arrojó que fueron misiles ucranianos, que por error cayeron en Polonia. Y esto tuvo con mucho miedo a la administración demócrata porque la situación era caótica. El panorama era enfrentarse a una guerra con Rusia, la OTAN por un lado, Estados Unidos por otro, y todos enlistaban con cautela sus tropas para ir contra Rusia. Y vamos a hacer un paréntesis porque tengo invitado un analista internacional que se llama Juan Pablo Cubides, nos ha pedido el espacio porque quiere opinar respecto a este tema de lo que ha pasado entre Ucrania, Polonia y bueno, la intención de culpar a Rusia por los misiles allí en Lublin Qué opina Juan Pablo, bienvenido y muchas gracias por su tiempo. De eh, Diego, no, sí, esto, mirándolo de punto críticos, razonable, eh, vemos que es cierta que falsa bandera. Ucrania está desesperada porque ellos saben que ya van, ya le van a quitar el apoyo, la Unión Europea y Estados Unidos porque ganó allá, digamos, sobre todo los republicanos, la Cámara baja. Entonces ellos están dando pataleos para que de una vez por la vía militar, como lo dijo el eh, Stomberg, que por la vía militar se ganaba eso. Ellos quieren por echar eso. Pero Estados Unidos sabe que, está, eh, que Rusia es una gran potencia y que está obrando en verdad, aunque se tape en los medios occidentales no lo digan, aunque quieran crear la rusofobia, pero, eh, pero Rusia está obrando con verdad, está hablando con razón, está obrando lo que ha hecho es, es porque así lo merece, así digamos se, se, se realizaba el momento, no porque ha querido ser supremático y, y generar hegemonía. No. ¿Qué opinión le merece el hecho de que hubo una versión primero por parte del presidente Zelensky y después por la presión que ejerció Occidente tuvo que virar esa versión, más no aceptar de que los misiles eran rusos, más sin embargo espera lo que son las investigaciones que señalan igualmente que fueron los misiles ucranianos que llegaron a suelo polaco no diego le cuento que esa eso fue una de Zelensky, fue una por decirlo así una aberración de verdad que se ahí se el hombre obró con maldad y criminalmente no importándole los intereses del mundo porque estaba en juego una guerra nuclear menos mal que a pesar de que todo está en contra rusia de que todos han a los medios occidentales no han querido ver eh, lo que verdaderamente pasó pasó y pasa en ucrania para crear la zozobra de rusia la rusofobia, pues de cuento que pues han sido coherentes todos los gobiernos y sobre todo sabemos que la hegemonía en ese momento de Estados Unidos, que lo que diga el presidente de turno, eso es y mire que como de una vez, él cayó todo entonces todo el mundo se aplacó por sus palabras que dijo, venga no señor, porque como ellos, los rusos y todo el mundo estaban puestos los ojos y ya los rusos sabían que no eran misiles de ellos, que eran ese 300 que sí era fabricación rusa, pero cuando utilizaba la URSS, cuando se utilizaba un soviética Diego. Bueno, eh, Juan Pablo usted cree que en, en este contexto internacional de cómo está a nivel geopolítico los apoyos a Ucrania, pero también las embarradas que ha hecho el presidente de Ucrania en torno a este tipo de declaraciones, ¿puede haber una ruptura, digamos, en el apoyo hacia Kiev? Claro, claro, Diego, porque no es que está en fuego la humanidad, está en fuego, eh, estaba en fuego la, la, la, la supervivencia humana. Usted se imaginan en ese momento un conflicto nuclear, Es eh, funesto para la humanidad. Yo le cuento que ya la humanidad, en la tierra ya no aguanta tanta, tras de que no nosotros la contaminamos, ahora mucho menos va a aceptar y va y, va, y que vaya y reciba bombas atómicas. Creo que ahí sería la catombe y sería el final para la raza humana. Juan Pablo, muchas gracias. Listo Diego, gracias por invitarme y pues para poder expresar mi punto de vista. Muchas gracias, buena tarde. Muy feo estuvo el ambiente y peor si hubiera sido misiles rusos en el caso hipotético. Hubo mucho nerviosismo allí en la Casa Blanca. Lo cierto y según lo está reseñando RT, las últimas arremetidas en operación especial o e invasión de Rusia a Ucrania fueron para que Kiev se vea obligado a negociar el fin del conflicto. Resultado de los últimos ataques rusos es que ha dejado parte de la capital a oscuras, Odessa también está a oscuras. Lo ha dicho el mismo portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov. Esto es consecuencia porque Kiev se niega a negociar y van a seguir en las próximas horas porque aquí es negociando o si no el tema va a ir mucho más allá de lo que está pensando la federación al parecer. Algunos medios han hecho parecer que la entrada del invierno pudiera parar el avance de los rusos. Y el mismo Dmitry Peskov recientemente ha dicho que el tema del clima no va a parar los objetivos de la operación especial y los planes de Putin. En las últimas horas se sabe que hubo ataques ucranianos a diferentes puntos en el Donbass con pérdidas de civiles. Se habla que hubo un ataque con drones ucranianos en el campo de una base militar aérea en la zona de Sankoy, en la península de Crimea. La arremetida tuvo lugar hace pocas horas. Según se ha informado por parte del Ministerio de la Defensa, no hubo daños graves a la base militar ni a los aviones que estaban allí según los datos recopilados por avia.pro los sistemas de defensa aérea ruso lograron evitar en un grado mayor el ataque con drones ucranianos, bueno ojo a lo que está pasando amigos de nuestro canal noticias de última hora y de noticias internacionales en mundo, porque todo parece que las cosas no están bien entre Washington y el líder ucraniano por las declaraciones que estuvo emitiendo en razón a que los expertos occidentales indilgaron a su ejército al ucraniano de haber disparado los misiles en Lublin, literalmente la Casa Blanca y la OTAN los pusieron en un gran dilema o en una encrucijada en el momento en que se estaba conociendo el ataque y el ruido que hacían los medios de que era un posible ataque ruso complicaba aún más la situación según lo que ha publicado el medio corporativo CNN expuso que desde la Casa Blanca y estamos hablando en el momento en que estaba sucediendo desde la Casa Blanca fuentes en el anonimato han tratado de esclarecer lo sucedido con Polonia antes de que ocurriera y la trayectoria del misil hasta que cayera en lo las cosas no eran como parecían. Y todo tenía un tinte de que se trataban de misiles ucranianos y iba en curso un ataque de falsa bandera y efectivamente la información que se estaba manejando desde Polonia viraba hacia esa versión ojo, se dice que la administración Biden y su asesor de seguridad Jay Sullivan le dieron un tirón de orejas a Zelensky, al líder ucraniano y a la cúpula del gobierno ucraniano por toda la parafernalia que estaban armando en torno a sus declaraciones que en pocas palabras era que la OTAN aplicara el artículo 5 y fuera a un enfrentamiento directo con el bloque militar contra Rusia porque supuestamente los misiles que habían caído en Polonia eran de Rusia y fueron reprendidos por el mismo asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jay Zuliva le dijeron a Zelensky que se estuviera callado, que se abstuviera de emitir declaraciones sin argumentos sobre lo que estaba ocurriendo y que no señalara aún en ese momento que Rusia era la culpable porque era simplemente muy complicado en el sentido de que podría ser ucraniano el misil, pero si no lo fuera debían estar seguro de lo que estaba pasando en ese momento porque las horas eran bastante críticas. Todo indica, según unas pesquisas que estaba realizando desde el gobierno de Polonia, sobre lo sucedido allí en Lublin, que cobró la vida de dos ciudadanos que los misiles no eran parte de Rusia y desde el norte le pedían a Sinevsky paciencia, que no hablara más, que esperara los resultados de las investigaciones que estaban en curso en ese momento y mucho menos diera declaraciones tan precipitadas que estaban caldeando los ánimos entre la OTAN y Rusia todo parece según CNN que en ese momento Andrés Duda puso a dudar al presidente norteamericano y fue prudente, Biden también evitó dar declaraciones hasta que no estuviera confirmada la situación, la cosa estuvo tan loca que Casa Blanca estuvo con los de punta hasta que se conoció que los misiles no eran de Rusia y pudieron respirar tranquilos. Lo cierto es que los ánimos están caldeados entre Washington y Kiev desde que ha caído este ataque que luego Ucrania viró su versión y dijo que esto pasó porque se defendía de los ataques rusos eso fue lo que dijo el Ministerio de la Defensa de Ucrania, más sin embargo Zelensky insistía en que eran rusos pero muchos analistas de la Federación desmienten la versión porque todo indica según los reportes oficiales que los ataques se hacían a una distancia de 85 kilómetros donde sucedieron los hechos en Lublin, lo que desmonta posiblemente ataques rusos en esa zona para desviar los señalamientos. Y esto para el líder demócrata fue un momento de alta tensión que por poco lo llevan al colapso teniendo en cuenta que tiene el nudo en la garganta y apenas asimila la pérdida de la Cámara de Representantes en manos de los republicanos y la renuncia a seguir en la política por parte de su aliada más importante Nancy Pelosi y que se va a enfrentar a una posible investigación anunciada por los republicanos en el tema de las ayudas a Ucrania. Otro dato Importante de resaltar desde que sucedió esto y que Zelensky no aceptó las responsabilidades de lo que pasó y nadie responde por esto. Luego dijo que no sabía de quién eran efectivamente los misiles, reculó en lo que había dicho. Al parecer, la CNN, el líder ucraniano, ha intentado comunicarse en ese momento con el presidente Joe Biden y él no quiso contestarle el teléfono hasta el momento en que se estaba grabando este video. Luego, al día siguiente, Zelensky efectivamente se mantuvo diciendo que el misil era ruso y para la sorpresa de muchos de ustedes que vieron, amigos míos, que la OTAN, el presidente Duda, Polonia y el mismo Joe Biden estaban en línea. Dijeron que los misiles provenían del sistema de misiles de defensa ucraniano y en ese momento, pues, no habían tenido conversaciones ni Biden ni Zelensky, como quien dice mejor así dejemos las cosas quieticas que cualquier anuncio es el caos, y ahorita no estoy para eso Zelensky, calma el pony, era lo mejor esperar los resultados de las investigaciones para desescalar la tremenda encrucijada de la OTAN con Rusia decidieron aplicar la calma, bajar los ánimos que pretendían caldear desde el gobierno Zelensky y le tocó cambiar la versión por las declaraciones que en su momento ya estaba presentando desde Casablanca, el gobierno gobierno de Polonia y otros mandatarios occidentales apuntando a responsabilizar al ejército ucraniano. Zelensky ya cambió el tono y fue en línea con las declaraciones de OTAN y Occidente y Estados Unidos que los misiles podrían ser ucranianos pero que ahora dice que está investigando y está diciendo que hay que esperar las investigaciones pero que puede ser que por el diámetro del cráter ocasionado en la zona donde impactaron si pudiera ser del sistema de defensa de Ucrania. Todo indica que la presión es máxima desde Occidente para que Zelensky se siente a negociar con Vladimir Putin y parar el conflicto, que por cierto ya los congresistas republicanos apuntan a que van a auditar la ayuda a Ucrania por parte de Estados Unidos y que ya el desfogue de billete va a terminar pronto para el conflicto. y que podremos ver algo que está cambiando en las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania que están de capa caída analizando todo, es cuando el líder del norte está preocupado porque las cosas para las presidenciales con el expresidente en el ruedo se ponen bastante tensas luego del anuncio de su candidatura para el 2024 y claro, es que tener este conflicto así como va inyectando billete la inflación pasando factura pues esto puede hacer mucho daño eh, por lo menos a la candidatura del de de Demócrata para las presidenciales del 2024 y por eso quieren amainar y darle un respiro no solamente a Ucrania y a Rusia sino al mundo con una mesa de negociación y por eso están buscando el criebre para hacer entender a Zelensky que no siga embarrándola de esa forma y que es hora de que se siente a negociar porque si las cosas se salen de control una futura candidatura de Joe para las próximas pues estaría en riesgo de perderla más de lo que está porque sencillamente las encuestas no le ayudan al demócrata y ya Rusia pues le ha abierto la puerta occidente a negociar, me ha dicho recientemente que están dispuestos, pero el norte es el que debe disciplinar al actor para evitar que esto conlleve a una guerra entre la OTAN y Rusia, además como ustedes saben ya los países se han cansado de inyectar dinero y armas y las cosas se están agotando, la inflación sigue pasando la factura al continente europeo y a todo el mundo y es por eso es que las cosas han cambiado desde lo que pasó en Polonia desde que cayó el teatro para indilgar a la federación este ataque de falsa bandera, lo que pasó con la OTAN y occidente que apoyaron a versión Rusa y escuchen esta noticia que está reseñando Avia.pro luego de todo este novelón de los misiles en Lublin que lamentablemente cobró la vida de dos personas y que de eso no habla nadie ni quién responde por ellos o de quiénes se trataba. Se conoce que, bueno, hay temor de represalias hacia Polonia por sus versiones en línea con los rusos, de que los misiles fueron ucranianos. La pregunta es: ¿de quién se defiende ahora Polonia? Mucha atención a lo que están diciendo. El avión que iba a llevar a la selección polaca rumbo al mundial de Qatar en las últimas horas decidieron por órdenes del Ministerio de la Defensa de Polonia que fueran dos F-16 durante su viaje a Qatar a acompañarlos por temas de seguridad ¿no? coincide este viaje y esta escolta con estos dos F-15 pues con el problema que surgió en Lublín. El video fue compartido en redes sociales de la selección donde muestran el avión escoltado por la aeronave de combate, mientras que los pilotos saludaban a las estrellas diciendo que fueron escoltados hasta la frontera sur de Polonia por aviones F-16, decía el tweet que acompañaba las imágenes. Gracias, saludos a los pilotos bueno mis amigos y ojo porque aquí hay peligro de que las cosas se salgan de control y se pueda abrir un nuevo frente de batalla entre Corea del Norte y Corea del Sur, los pongo en contexto Corea del Norte, ustedes saben que el dictador Kim Jong-un viene advirtiendo a Occidente sobre evitar realizar ejercicios disuasorios cerca de la península con sus aliados, estamos hablando de Corea del Sur que ha lanzado un nuevo misil balístico en respuesta al nuevo acuerdo disuasorio que han firmado Norte, Japón y Corea del Sur, según los informes en NAVO se Dice que el misil avanzó unos mil kilómetros y cayó a unos 200 kilómetros de la isla de Kokaido en la zona exclusiva de Japón. El gobierno de Japón afirma que el misil es de preferencia internacional y este nuevo lanzamiento sucede en medio de la reunión que ha sostenido la vicepresidenta Kamala Harris con actores claves del continente asiático pacífico y pone en telón el tema de Pyongyang y los lanzamientos o pruebas nucleares. Esta prueba para el gobierno de Corea del Norte es una protesta en lo que consideran como maniobras desestabilizadoras para la región. Recordemos que hace poco lo reseñamos en el video anterior. El dictador Kim Jong-un dijo que su país responderá de manera proporcional a los desafíos o maniobras del nuevo acuerdo de disuasión nuclear entre el norte, Japón y Corea del Sur. Por su parte, la federación instó a que dialoguen para evitar que todo esto se salga de las manos, pero desde el Kremlin ha señalado que el norte está buscando la confrontación y por eso están realizando y revisando con maniobras qué tanta tolerancia tiene Kim Jong-un para de esta forma escalar la situación. En las últimas horas, Suecia ha confirmado que las explosiones de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 se debe a un sabotaje. Suecia ha confirmado que las explosiones en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 registradas a finales de septiembre fueron un sabotaje informó este viernes Mats el fiscal encargado de la investigación, cito las palabras, durante las investigaciones, en el lugar del incidente llevadas a cabo en el mar Báltico, se realizaron amplias incautaciones y documentación exhaustiva en la zona. Los análisis realizados ahora muestran restos de explosivos en varios de los objetos extraños encontrados, res el comunicado. Se señala que la investigación preliminar es muy compleja y extensa, así como las pesquisas en curso deben mostrar si alguien puede ser sospechoso del delito. La cooperación con las autoridades de Suecia y otros países, es excelente. Es importante para continuar la investigación preliminar y las diversas colaboraciones que están en marcha y que podamos trabajar en paz y tranquilidad, afirmó el funcionario. Las potentes explosiones en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 tuvieron lugar el 26 de septiembre en consecuencia se detectaron fugas de gas en el mar. Las autoridades de varios países atribuyeron las explosiones a posibles actos de sabotaje. El presidente ruso ya había declarado que detrás de estos ataques se encontraba alguien capaz de organizar las técnicamente y que ya recurrieron a este tipo de sabotajes que fue pillado con las manos en la masa, pero quedó impune. El líder ruso también indicó el incidente fue beneficioso para el norte, pero que ahora puede suministrar recursos energéticos a precios más altos. El gobierno de Dinamarca por su parte, Alemania y Suecia, negaron a divulgar los resultados de la investigación sobre las explosiones de los gasoductos y desoyeron las peticiones de Rusia que solicitó que se permitiera participar en las investigaciones. En las últimas horas, Hungría no apoya la política de sanciones contra Rusia y no lo hará en el futuro señaló este viernes Víctor Orbán, el primer ministro húngaro, en una entrevista que ha citado el Radio Kossuth. El presidente de Hungría, Víctor Orbán, sostuvo que las sanciones son medidas de carácter económico, pero si alguien interfiere en un conflicto mediante sanciones, está tomando posición por uno de los bandos y dando un paso hacia la guerra. Además añadió que si Europa se percibe como parte del conflicto en Ucrania y se involucra más profundamente, la amenaza para el bloque aumentará si la Unión Europea impone el nuevo paquete de sanciones contra Moscú, Budapest, va Va a insistir en que se le hagan las excepciones en ámbitos vitales contra la energía nuclear. El político húngaro hizo hincapié en que para resolver la crisis ucraniana es necesario el alto al fuego para evitar a que esto se desborde en una guerra mundial por culpa de las sanciones antirrusas. Son las declaraciones que en las últimas horas ha emitido el presidente de Hungría. Llegamos a la parte final de nuestro video. A ustedes mi gracias por la sintonía, gracias por apoyarnos. Los invitamos a que deje su comentario en la cajita de respuestas y nos escuchamos en el próximo contenido. Nos agrada mucho que este contenido sea del agrado para todos ustedes.